que después de Luis y yo hablar tanto sobre de que Edenorte Norte debía informar cuando suceden los apagones, pues escucharon nuestro clamor y gracias a Dios este hicieron un itinerario de los apagones que vamos a tener durante la semana, por favor, señor director, colóqueme la imagen número 6, este para que las personas vean. Tendremos apagones este lunes 4 a las dónde? A las 12. Desde las 12 hasta las 5, los sectores eh, afectados eran Vistalvalle, Valle, la urbanización es Cordero, de Cordero, San Francisco de Macorís. Okay. Debería también informar otras provincias, solamente San Francisco. Sí, pero vamos a agradecer que por lo menos en no, esta no, ocasión pero... se preocuparon por informarnos y no nos hicieron como los apagones pasados que nos tomaron por sorpresa. Sí. Cordero, urbanización Nuevo San Francisco, ya para el miércoles 6, seré de las 12 el mediodía hasta las 2 de la tarde, los sitios afectados serán el Palacio de Justicia, Pueblo Nuevo, Hermanas Milava y Mirabal, Los Chiripos, Barrio San Pedro, Ensanche, Vista San Francisco, Las Colinas y Villaverde. También el miércoles de 12 sí. a 2 tendremos a Santa Ana, El Capacito, la calle, Las Flores, centro de la ciudad hasta Avenida Libertad, Las Cenizas, Barrio Azul, El Gallinero, Urbanización Santa Ana, Mercado Público, Fortaleza Vieja. Siglo XXI, otros centros médicos del país y el comando de la ciudad, perdón, y el comando regional noreste de la policía. El jueves 7 de una de la tarde a 5 tendremos a Honduras, el Tablón, San Juan, Las Guaranas, Pueblo Nuevo, el Vaticano, la Lina, los Genaos, la Palmilla, Rincón de los Genaos, las Mercedes, el Cama, la Enea, la Ribera, los Limones, los Memisos, el Limón, Serrano, Santa Lucía, Rincón Martín y La Pena. Ya para el jueves, que es el último día para el cual están pautados los apagones desde las 2, de la tarde, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, tenemos en las zonas afectadas el llave en Las Guaranas. Bueno, ahí, está la información. ahí están las informaciones. Mira, eh, eh, eh, la información la confirmé con una persona ejecutiva de, de Norte y realmente se está proponiendo un aumento de las tarifas o sea, del costo eléctrico, eh, pero todavía eh, el consenso entre las EDES, el de norte, el de sur y EDE este, eh, no han llegado a ningún acuerdo. Pero eh, la Superintendencia de Electricidad está proponiendo un aumento de la tarifa eléctrica. Ay, mamá, no va a haber reforma este año que viene, pero poco a poco nos están metiendo una reformita. ¿eh? ¿Una reforma? Se aumentan los servicios del Intran. ¿Cómo se aumentan los servicios del intran En un 60%. Y, y, y se está proponiendo aumentar eh, el costo de la energía eléctrica. Chupe usted y déjelo otro. El cabo. Fuerte la situación. Eh, bueno, no. creo que. ¿Y el salario cómo se mantiene? Sí, en estos contratos. Eh, Hubo aumento de salario. Hubo aumento salarial. ¿Hubo aumento salarial? Luis, pero, no, club, tú, ¿pero no, ¿y qué no, fue? Pero baja, Carlos, ¿cómo no, que, no, que no qué? ¿Qué no qué? ¿Cómo que Entonces no qué? qué llaman aumento para todo lo que está aumentando. No, pero va, Carlos. Ah, pues quiere que aumente 90%? Entre un 30 hasta un, un 40% no, según Robert. el Ministerio de Trabajo. No, Roberto, así no. Oh, ¿cómo que así no? No, porque... Ah, y usted cree que, que compensa eso, la parte de... Ah, de pero la, vean, Capo, pues, entonces Pero por lo no menos un ah, no aumento que que de hacer. salario, peor fue Si todo aumenta, <risa> claro. si todo aumenta y no y el salario no. El salario son como se si hacía Luis, anteriormente, pero Luisio. Este no conformistas no conformistas. No no. Reiteramos a las personas, hay un blackout, o sea, se cayeron las redes sociales de Instagram, eh, WhatsApp y también de Facebook. Está activo, está activo. En este perdón. momento reiteramos nuevamente a los que nos están sintonizando que reporten de cualquier parte del mundo para ver si solamente fue en República Dominicana, si fue en Latinoamérica, Centroamérica o si fue eh, un blackout a nivel mundial de estas tres importantes. Redes sociales, que yo sé que hay mujeres hablándose los moños, hay gente que ya trayó el celular, hay gente achacándole a las prestadoras de servicio, llamando, que no son, hay gente reclamando. que cree que el internet no. Ya, ya llamar, vale. okay, pero pásenme la llamada. Tenemos el teléfono bueno a propósito. Ya, ya, ya. ¿Ya? ah por ahí está Tenemos la línea 809-725-0505. Sí, porque a deben de llamar por teléfono para que se desahoguen <ríe> aquellos que no tienen WhatsApp. Llamen por aquí. Y se desarrolla. Miren, ya para finalizar el tema de la energía eléctrica, eh, ustedes saben que eh, eh, han visto eh, ciertos apagones. Y tengo que informar que no es problema de DE Norte. La gente quiso crucificar al director de DE Norte, eh, Andrés Cueto, al ingeniero Andrés Cueto, con el tema: mira, de que no, no, no. El, la, las ERES son distribuidoras de electricidad, están para cobrar y distribuir electricidad, pero no producen electricidad. Entonces, el problema que debe de salir, que todavía no ha salido a dar la cara, es el ministro de Energía y Minas. ¿Eh? El ministro de Energía y Minas es que debería de, de, de salir a dar la cara eh, eh, el ingeniero Antonio Almonte. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo la información, eh, la... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ay Dios mío, la planta eléctrica generadora que Punta Catalina Punta Catalina que está dando a un aporte a, a, la, a, a la generadora de electricidad de República Dominicana trabaja con unos carbones que son importados o de Colombia o de Estados Unidos la pasada administración entiéndase el PLD eh, conjuntamente con Punta Catalina cuando comenzó hizo un contrato de 54 barcos de carbón para funcionar. Tenemos llamaditas, vamos a recibir esta llamadita. Vamos a ver qué está pasando con WhatsApp, Instagram. Saludos, Juan. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en la línea y de dónde? David Correa, desde Los Maestros, aquí, San Francisco de Macorís. Adelante, David. El profesor. David. Sí, se han caído. Ey, Luis, Mi hermano, se han caído placer, todas las líneas, todas las redes. Estamos incomunicados. No, no, no, Ya no, estamos Ya yo le iba a dar un trayón en el celular. Pues. No, ya. Y así el... ahí... Le avisamos que hay un blackout en República Dominicana, reiteramos, lo dijimos esta mañana, de las, de las eh, plataformas de redes sociales de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. No es trae su celular. Y, y no es que esté incomunicado, eh, querido amigo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y para que ustedes vean nuestra dependencia, muchas veces, de la tecnología y hoy en día de las redes sociales, hay gente jalándose los moños. Hay gente que cree que... que... <risa> Roberto, lo que pero... tenemos Twitter se está moviendo todavía. Exacto. Todavía Twitter, no no. Todavía Twitter está por ejemplo, por ejemplo, yo utilizo, claro, porque imagínate, cuando se hace colectiva la, eh, la utilización de ciertas plataformas, tú tienes que obligatoriamente usarla, pero no soy dependen, dependiente de las redes. Yo tampoco. Hay gente ahora mismo que no tiene minutos para llamar. ¿Por qué? Porque se han convertido dependientes a ser llamadas solamente por WhatsApp. Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay otras plataformas que se pueden utilizar alternativas. Ahí está Telegram, que es también un servicio de mensajería. Y otra plataforma que es bueno que, que la gente entienda y que no sea dependiente solamente de las redes. Ahora mismo hay personas que se les paró su trabajo. Es bueno. Buen. Eso, es verdad. Sí. Entonces, eh, eh, ya para terminar, el tema de, eh, de Norte el tema de la energía eléctrica, les decía... Que la pasada administración Contrató 54, 54 barcos De una empresa Que se había hecho una licitación Y que tenía un contrato, el contrato está ahí Y establece una serie de parámetros Que pues no vamos a entrar en detalle porque ¿verdad? No es un tema al cual yo domino al 100% Y además eso lo tiene que explicar eh, En su momento el ministro De energía y minas Entonces ¿qué pasa? Que la nueva administración Entiéndase el ministro El ingeniero Almonte Debió de hacer una licitación para tener esa materia prima de carbón para Punta Catalina, para poder seguir generando la energía eléctrica que consume la República Dominicana. ¿Qué sucede? Y hasta donde yo tengo conocimiento, esa licitación todavía no se ha hecho. Una, porque él ha sido lento y en vez de renegociar con la misma empresa que suministraba el carbón, una empresa estadounidense, comenzó a buscar licitaciones. ¿Qué pasa? El mismo presidente de la República, Luis Abinader, lo dijo en, en, en San Francisco de Macorís en su visita del viernes pasado, de que hay que decir y explicar las cosas. ¿A qué se refería el presidente Luis Abinader con que hay que decir y explicarle las cosas al pueblo? Que, por ejemplo, obras que el presidente vino y prometió, que él mismo creía que ya estaban empezadas y, y, y, y, y, y habían comenzado, todavía no se habían comenzado porque hay un cuello de botella legal con el tema de las licitaciones y del proceso para que una obra pueda ya ejecutarse de forma legal, como debe de ser. Pero si no se le explica al pueblo, el pueblo va a decir que no están trabajando. Entonces las autoridades le hago un llamado, lo hice en mi comentario de la Z101 este fin de semana en el gobierno de los sábados, sobre que los ministros, directores, Deben de ser más informativos Y utilizar estas plataformas Aunque no tengan publicidad, hacer una llamada uno, uno trata de investigar Pero a veces hay datos que uno no lo maneja Que se lo tiene que decir la fuente oficial Por ejemplo, yo ahora mismo confirmé Con un ejecutivo de Norte De que sí, hay una propuesta por la superintendencia De electricidad De aumentar la tarifa eléctrica Pero ya yo tengo la información Y confirmada por una fuente verídica Exactamente, entonces ¿qué pasa? Con el tema de energía eléctrica el ministro de y Minas debería de salir y decir el por qué los apagones. Es por un asunto de una licitación que él debió de hacer a tiempo. Tuvo que el presidente de la República, Luis Abinader, llamar a su homólogo de Colombia para, para que le hiciera el favor y le vendiera cinco barcos que son los que están llegando y que nos dan un tiempo de uno, dos meses o tres meses con suficiente carbón. Pero ¿qué pasa? El ministro de Jimina, eso nos costó a nosotros 35 millones de dólares porque lo que se compraba a 80 dólares, el, el, el, el, el, carbón. el carbón, el saco de carbón, ahora se compró a 175 dólares a una empresa colombiana y ese relajito nos salió a nosotros por 35 millones de dólares. Casino. Que el presidente de la república tuvo que hacerlo esas esa es negociaciones. Si el presidente de la República tiene que estar haciendo las negociaciones pertinentes de los ministros, entonces ¿para qué están los ministros? Me pregunto. En, en, y deben de ser más comunicativos. Yo pienso que los funcionarios de este país deben dejar la era de las cavernas secretos. detrás, la era de que todo es un secreto en el Estado detrás. Estamos en la era de la transparencia, en la era digital. Ustedes si no tienen publicidad en las diferentes plataformas o programas, pues háganos baby a las redes sociales como Luis y yo hablábamos sobre The Norte hace unas semanas. Todos las instituciones del Estado, en el tiempo que estamos viviendo, como ya lo dije, de transparencia y de la era digital, deben de dejar la costumbre de no hablar sobre las cosas que suceden, porque si usted no expone los, las cosas negativas que pasan en la institución, la población va a creer que usted no está haciendo nada y eso no le favorece ni al gobierno ni a los funcionarios. La primera no dama. Óyeme, el, el, el director, el que no aclara, el eh, que no aclara da cabida a las pero, especulaciones oye, hizo la, la, y las especulaciones la primera no son buenas. Dama, que hizo la primera dama, el director Peralta, eh, general de de la Dirección General de Transporte Terrestre, DGC, antiguamente, dijo que en, que en la capital no habían tapones. No, que eso era... Eh. ¿Y, ¿Y qué dijo la primera dama? Que sí, que en República Dominicana hay tapones y hay delincuencias, pero que están trabajando para Y el presidente dijo mejorarlos. aquí en San Francisco que los apagones son una vergüenza, que se está trabajando para Claro, mejorarlos. porque yo felicité y reitero mis felicitaciones. Yo creo que los funcionarios deben ayudar un poquito más a Luis. Sí, yo felicité y reitero mis felicitaciones al presidente Luis Abinader, porque el presidente, incluso se lo hice públicamente eh, en una actividad donde yo fui maestro de ceremonias, que agradezco a, a mi primo Niño López, eh, presidente ejecutivo, de Evergreen, una empresa inmobiliaria donde se basa un proyecto grandísimo en la carretera de Las Cejas y se inauguró el primer palazo con la presencia del presidente de la República Dominicana y otros funcionarios. Y ahí yo le dije hey, felicito al presidente porque él se ha echado el país sobre sus hombros y él ha sido sincero cuando dice las cosas como son porque es, los, los funcionarios, muchos funcionarios de este gobierno parecen Guaremate. Guaremate se refiere a, un, a una gente que lo que anda es... ¿Verdad? Qué Haciéndolo fuerte, perros y, y eso es lo que le hace daño al gobierno. No, Exacto. ustedes tienen que decir las cosas como son. Porque sabemos, el pueblo sabe la realidad y la crisis que tenemos, tanto sanitaria con el COVID, tanto económica con, con, con el tema de, de, de la corrupción, de, del lavado de activos, del narcotráfico, que se traduce en, en, en crisis económica. Y de las secuelas económicas que dejó el mismo COVID también. Y... Sabemos de, de, de, de lo que dejó el otro gobierno. Entonces, usted no puede venir en un año eh, a hacer más, más, más papitas que el Papa. Diga las cosas como son. Sí, hay problemas de delincuencia, lo hay. Pero no de que la delincuencia está detenida. Hay problemas que eso, de, de que energía es una percepción? Eléctrica. Hay problemas de energía eléctrica. Dígalo como lo dijo el presidente. Sí, porque Por descuido del ministro de, de, de, de, de, de Energía y Minas. De, de, de, de el ingeniero Almonte, por él que hay problemas de la energía eléctrica. ¿Por qué? Se pararon de suministrar carbón a la, planta, a la punta catalina. Y eso ha, ha generado que, hay, que si, si no hay carbón, ¿cómo diablo va a estar perdida la, la, la, eh, planta. la planta? ¿Y cómo va a llegar la energía eléctrica? Entonces, se desencadena mala información. Entonces, miren ustedes, para que, irnos a la pausa, señor director, ¿cómo ahora hay un apagón ¿hm? en las redes sociales de Instagram, Facebook, de Facebook y de WhatsApp. WhatsApp. Entonces, atención los, los ministros. No es por WhatsApp, no es por Instagram, usted debe de gobernar, ni por Twitter. Eso es Estados Unidos que, que, que, que está de moda. Y aún así, aún así, hay que comunicar. Mira lo que está haciendo el, el Estado de Nueva York. El estado de Nueva York, que este que está aquí, Dios mediante, va a ser beneficiado. Ahora es obligatorio que la alcaldía se anuncie en todos los programas que se producen en el estado de Nueva York ¿por qué? porque antes solamente lo hacía en, en, en cadenas grandes eso mismo le digo yo a los eh, ministros tienen que llegar a todos los programas, colocar publicidad para que puedan informarle a la población lo que está sucediendo ahora mismo la gente se está enterando en las redes sociales ¿por dónde? por este programa ¿por dónde se está enterando el problema de, de la energía eléctrica? por este programa, entonces vamos a poner nuestra barba nuestra en remojo, y a usted presidente, siga trabajando así, y el, y el, y el ministro, director, que no funcione, quiebre la luz.